Pero odio tu indiferencia. Esa forma de tratarme sin sentir delicadez, es algo que me consume y pierde efecto la anestesia. Dime por qué tu forma de ser? Si solía ser diferente, dime en qué me equivoqué Dime si soy culpable o dime si ya no hay amor Dime qué está pasando, te lo pido por favor Tú sabes cuánto te amo y que te adoro mi amor Pero hoy a fin de cuentas merezco una explicación Daría la vida entera por tenerte aquí conmigo Créeme, yo haría lo que fuera por cuidar esos ojitos Pero si me haces daño y el corazón son añicos Dime qué tengo que hacer porque eso no me lo explico Se vuelve farsa dices que me quieres y créeme se siente bien pero luego de un minuto me odias y no sé por qué todo te he perdonado hasta tu manera de ser pero créeme que te amo y no te quisiera perder yo doy todo de mi parte para que te encuentres bien de números lo pusiera das 40 y yo doy 100 notas la diferencia lo que resta donde está quizá puedas dividirlo en todo lo malo que me das Se los peleas discusiones inseguridad chantajes emocionales de que me vas a dejar pero bueno Quizás sí llegue a pasar, pero ese día cuando pase no sueñes ni regresar Pero cuenta de mi parte que no te pienso dejar Así que si esto se acaba es porque lo pides y ya A veces te comportas toda miel y cariñosa Detallista que me hace andar en caminitos de rosas Y en otras ocasiones indiferente y celosa No logro entenderte, dices que soy poca cosa